Saludos. En este video vamos a aprender a hacer la tarea 3 del módulo 1. Se trata de confeccionar un plan de clase utilizando la herramienta Microsoft Word. Veamos. Primero, debemos dirigirnos a nuestro espacio virtual de aprendizaje, formación en herramientas digitales para la docencia. En el mismo Buscamos en nuestro módulo de alfabetización digital para un ambiente virtual. Hacemos clic en el cual vamos a ver las actividades y recursos que contiene dicha unidad. En la misma, podemos acceder a la actividad 3 del módulo 1, en la cual vamos a aprender a elaborar una lección de clases utilizando Word. Hacemos clic en la misma. La consigna nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Podemos descargar uno de estos planes de clase mostrado aquí justo en el centro. Lecciones Haciendo clic en el mismo, se descarga un documento de Microsoft Word. Lo buscamos donde esté y lo abrimos. Lo mostramos en la carpeta, lo podemos copiar para colocarlo en el escritorio y trabajar mejor. Hacemos clic derecho en pegar. Es aquí donde se visualiza el mismo que está contenido en un documento de Word. Lo podemos abrir. En este caso lo vamos a abrir con el paquete de oficina libre totalmente gratuito en el que podemos trabajar nuestros documentos. En el mismo, debemos poner lecciones de clase usando Word. En este, contiene varias lecciones de clase como ejemplo y parámetros a seguir de estas lecciones de clase. Tomamos solamente una de modelo para cumplir con nuestra consigna en la misma. Hemos seleccionado esta página 1, ponemos la duración que vamos a emplear para impartir esta clase. En este caso vamos a poner 30 minutos competencias a desarrollar, identifica que hay en el centro de la tierra a través de la navegación en diversos sitios web. En este entonces, animamos a los estudiantes y las estudiantes a que lean, a que vayan descubriendo con nuestro programa todas las actividades que hemos seleccionado. Por ejemplo, observar la siguiente imagen y copiamos desde nuestro explorador una imagen referente a nuestro tema de estudio que en este caso es viaje al centro de la tierra vamos a tomar información para ir alimentando nuestro plan de clase en nuestro explorador abrimos una imagen sobre viaje al centro de la tierra una vez estamos en nuestro explorador vamos a encontrar muchas imágenes cuidamos el derecho de autor y seleccionamos una de ellas una vez seleccionada podemos tomar el enlace que nos dirige hacia esta imagen y copiarlo en la parte superior Hacemos clic derecho una vez seleccionado y hacemos clic en copiar. Así entonces, vamos a nuestro documento en la parte inferior. Accedemos al mismo y copiamos la información que hemos señalado desde el Internet haciendo clic derecho y pegar. Es así como vamos a ir. Poniendo información en nuestro programa de clase, asimismo debemos hacerlo de una manera propia, eligiendo nuestro tema y acomodando para presentar muy bonito este plan de clase. También se puede diseñar una tarea que sea alusiva al tema. En este caso se planteó como ejemplo ver la película Viaje al centro de la tierra y hacer una sinopsis un resumen de lo ocurrido en la misma, compararla con lo aprendido durante la clase. También se muestran en este mismo plan de clase otras actividades que se recopilan de internet y se proponen en nuestro plan a fin de poder tener todas las informaciones en la mano al momento de la clase. También se puede compartir este plan de clase completo para que los y las estudiantes puedan acceder al mismo de una manera remota. Así, no tienen que estar presentes en una videoconferencia o en un salón de clase. Luego de haber hecho esto, ya podemos quitar las demás informaciones que hemos tomado solamente de ejemplo. Eliminamos las demás páginas. Una vez eliminadas las páginas, la información que no necesitamos, colocamos nuestro nombre a nuestro trabajo, lo guardamos en el lugar en donde está, en este caso está en el escritorio. Una vez que ya está guardado, se puede subir hacia nuestra nube, del cual luego copiaremos el enlace hacia nuestra plataforma de estudio. Es así como se puede confeccionar un plan de clase.